Bueno, ay, me olvidé poner la musiquita. Ta -ta -ta -ta. Musiquita. Musiquita de LST... Debo buscarla. La taberna. ¿Dónde dejé...? Puedo creer que... tal que yo tengo en descargas. Buenas, a ver si hay alguien. Buenas, ¿cómo están? Ahí voy, eh. me olvidé de agregar la música de, de canal, así que de hoy. Así que ahora la estoy buscando. Ya mismo la vamos a encontrar. ¡Boom! A ver. ¿Dónde estamos? ¿Cómo andan? Gracias por pasar. Ahora... Ahí está. Voy a buscar la música que me olvidé de nuevo. Acá está. Bien. Bien. Ahora sí. Debería escucharse la música. Se escucha bien fuerte. ¿Cómo están? Hola, hola. Eh, gracias por venir. Se escucha bien. Se me escucha bien a mí. La música está muy fuerte. Yo estoy muy fuerte. ¿Qué tal? Bueno. Estaba fuerte la música. Vamos a bajarlo un poquito. Ahí le bajé bastante. ¿Qué tal ahora? ¿El chat cómo se ve? ¿El chat se ve bien? ah Bueno, ahí está. ¿Sigue estando fuerte la música? Ahí la bajé. Así empezamos a charlar del tema de hoy. Ahí se ve si sigue estando fuerte. Por el Discord ya anunciamos. Ya está, anunciamos por todos lados. Ahí va, bueno. Buenísimo. Entonces, antes de empezar unos anuncios. Si no me equivoco, tenemos... Eh, pueden desbloquear los emotes. Que esta luz. Pueden desbloquear, desbloquear los emotes que nos hicieron para la taberna. Estos son los que están activos ahora. Están buenísimos. Los hizo Akira. Eh. <risa> Ayer los cambié resulta que cuando vos los cambiás En Twitch tenés que esperar hasta que Twitch Te acepte los, los emotes Así que no tengo que cambiarlos más Antes de que empiece la partida eh, ¿Qué más? Bueno, pospusimos el One shot de Halloween de Este sábado hasta, hasta Nuevo aviso realmente porque Luciana se muda justo ese sábado Y bueno, tenemos que esperar que Que, te, que te tengan todas las condiciones para poder jugar bien y tranquilos. Hey, ¿cómo están? Gracias por venir. Y creo que esos eran todos los anuncios que había. Ahí producción me está diciendo que sí. Hey, bueno, espero que te vaya bien ahí. Hoy vamos a charlar de, como lo dice el título, dioses, mitología, también vamos a agregar génesis, la creación del mundo. Esta es una de las cosas que menos me gusta hacer a mí. <ríe> en en lo que es el, el desarrollo del mundo de hecho a veces espero que ninguno de mis jugadores sea un personaje religioso como para poder patear esto todavía más y hacerlo después pero la verdad es que está bueno tenerlo desde el principio porque te va a resolver muchas situaciones que, que te vas a encontrar, te va a dar material para rolear y, y bueno, la verdad es que es necesario porque de alguna manera, los dioses están todos relacionados en, en el mundo de D&D. Hay... Por más que ninguno de los personajes sea activamente religioso, en, en el mundo estándar de D&D, los dioses están, existen, y, y la forma de, de saber que existen es porque le dan magias a la gente que cree en ellos. Digamos. De hecho, para alguien no religioso es una buena idea... Tener magia, ¿no? Porque tener magia está bueno. Así que también puede ser un motivo para unirse a una religión. Entonces. La primera cosa que hay que decir es... Que ¿Cuánta influencia queremos que tenga la religión en el mundo? Porque... No, no, no, no siempre va a ser igual. A veces los dioses simplemente van a estar lejos muy lejos y, y no van a estar dándole prestando atención a, a, a este, más no le van a estar prestando atención a asuntos terrenales de, de personas no tienen ninguna razón para entrometerse en en, en aventurero o, o en, en las intenciones de algún rey porque están allá, allá en su mundo en, en sus qué sé yo, su cielo su Asgard su lo que sea por otro lado, tal vez están muy interesados en la interacción de los mortales y tratan de influenciarlos lo más que pueden Si... Si les interesa un mundo así, les recomiendo Teros, el manual de Teros es un mundo donde los dioses están activamente metidos en el mundo y están tratando de conseguir más gente que los siga todo el tiempo e incluso pueden, las personas pueden verlos eh, caminando por el mundo <coughs> ¿Qué más? Entonces, esta es la primera decisión que tenemos que tomar ¿Cuánta es la influencia que queremos que tenga en el mundo el tema de los dioses? O si queremos realmente que, que haya religión Desde el vamos, porque Supongamos que no queremos que haya No hay ninguna razón para hacer toda esta parte O sí para explicar por qué no hay religión pero pase lo que pase, decidamos lo que decidamos Esta es una, otra de las cosas de las que le tenemos que decir a los jugadores Porque si alguno viene y dice Me quiero hacer un clérigo de la tormenta Y vos en ese mismo momento le decís No existen los dioses Estas son las razones, o no se las da si no crees, Pero no existen los dioses Así que las clases de religión No van a tener eh... no, no van a ser útiles No van a ser posibles por, Porque bueno, no van a tener a nadie que les dé Magia y digo clases religiosas porque Está el paladín, el clérigo Tal vez el druida puede escapar a esta regla De que no existan los dioses El explorador también Pero el brujo creo que no Porque entra en esto de, de De que es más como Un negocio, tipo yo te doy algo a cambio A vos, y bueno yo tengo Mi, mi eldritch blast así sin parar Entonces Vamos a Acá estas son las cuatro cosas de las que vamos a charlar hoy. Este es el documento que fuimos armando. Voy a hacer un breve resumen. Acá fuimos decidiendo el mundo, en esta primera parte. Le dimos nombre, le dimos un aspecto, decidimos más o menos cuáles son los recursos que tienen eh, las personas en este pequeño lugar. Algunas localizaciones cercanas. En este caso la capital del lugar, entre comillas, y un, una ciudad perdida. Un, un, un poco más de, de historia, y después nos fuimos directamente a una línea temporal. Desde que se funda el primer pueblo inicial, y todo lo que pasa desde ese momento hasta que empiezan a jugar los jugadores. Y a, acá hay de todo. El... <risa> Hubo muchas, muchas ideas, estuvo re bueno eh, ese stream. Pero. Ahora vamos a ir mucho más atrás Estas son las cosas que fuimos anotando Las herramientas reales que fuimos anotando Ahora sí, religión ¿Qué es? ¿Cuánta influencia queremos que tenga la religión en el mundo? ¿Cuánto peso le van a dar las personas comunes? No los jugadores, las personas comunes en el, en, en el estar por acá Porque si, si lo pensamos en, en una época más antigua no, De, Del mundo actual nuestro Tal vez... Eh, cuando eh, el politeísmo era, estaba todavía más en, en, en vida, digamos, las personas tendían a referenciar a los dioses con cosas que les pasaban y, y algunas cosas eran de un dios, algunas cosas eran de otro dios, a veces simplemente estaban asustados y le rezaban a muchos dioses, o depende lo que tenían que hacer, le rezaban a uno en particular o a otro en particular. E eso en el politeísmo es súper común, no, no hay que tener siempre, eh, no hay por qué solo rezarle a un dios, digamos, cuando tenés que decirle dios de la tormenta y te estás por meter al mar, suena bien de, de decirle dame una mano, o no, o no nos mates, eh, pero si estás en el medio del desierto, tal vez rezarle al dios de la sabiduría no te va a servir, más que, no te va a servir mucho, pero al dios de la tormenta puede ser una buena idea, o así, etc., entonces ahora vamos a elegirlo acá, pero estas son las preguntas que hay que hacernos a la hora de decidir cómo va a ser la, re, la, la religión en nuestro mundo <ríe> bueno, buenas jóvenes, a ver, aquí hay un par de dioses un par de ideas eh, dioses aztecas solo dan magia y poder si sí, hacen ritos esto, esto es importante y, y creo que es algo que por lo menos a, a, yo solía fallar y es que los personajes religiosos cuando vos creas, cuando vos jugás las religiones tienen un sistema de creencias, una forma en la que vos le expresás tu devoción al Dios y en D&D no es distinto, no, no es que alguien es un clérigo y de repente bueno, listo, ya está, con decir que es clérigo es clérigo y comportar su arma, no debería llevar a cabo rituales eh, ceremonias sacrificios si los necesita y o, eh, y, perdón, y Hacer cosas que estén... Que, que se las dedique a su dios, tal vez... Un... Saltar a la batalla... Tal vez... Eh, una victoria... O... Eh, algo así... La idea, la idea es que los clérigos... Y los paladines también, sobre todo... Tengan... Eh, tengan forma de expresar su religión... Y esto es importante para que los DM... Vos tenés que... Demostrar que esto se lleva a cabo Las ceremonias pueden ser incluso Algún, algún tipo de festividad En los templos cercanos o, o en la época de la cosecha O en la época donde se eh, Donde la cacería es buena Y cosas por el estilo buenas buenas Entonces Siguiendo con, con, con lo que dijo Carlos Lo de los dioses que den magia a cambio de ritos, eso debería ser el estándar no sé por qué se corta el chat, Ahora vamos a tratar de arreglar el chat probablemente rompa algo a ver... Sí. voy a hacer algo que está mal mhm... Uh -huh. una razón, así se ve, ahí está eh, así que les recomiendo les recomiendo mucho si, si tienen una mesa que traten de, de que la parte de la religión de los personajes se muestre y también de los NPCs, tal vez incluso pff, decir ah, por Thor y cosas por el estilo hacen referencia a que la religión existe en el mundo <risa> bueno, acá voy a responder una pregunta, Benja Killer soy nuevo en todo esto, ¿En D&D se puede hacer un aventurero religioso? Si la respuesta es sí, ¿cuáles dioses me recomiendas? Acá lo que estamos haciendo, estamos creando un mundo desde cero ¿Se puede tener un aventurero religioso? Sí, de hecho hay eh, clases de personaje que se benefician en base a su religión, como el paladino o el clérigo. Pero todas las demás clases, digamos, si hay dioses en el mundo podrían llegar a tener beneficios por los dioses, bendiciones y cosas por el estilo La verdad, el, el dios depende del mundo en el que estés jugando Como verás, acá podemos crear los nuestros entonces, volvamos. Bien, acá hay otra, otra eh, de Jack Shackle. Una buena idea es usar un panteón oficial. Los panteones oficiales están en el manual de D&D, en la parte del final hay un montón de panteones. No solo están los oficiales de los diferentes mundos de D&D, sino que hay panteones eh, de otras ficciones y panteones que existieron en algún momento, como el griego, el nórdico, etc. Están todos ahí, está toda armada la estructura y no, tenés, no necesitas nada porque la mitología ya existe en el mundo actual o en los otros manuales, así que eso está muy fácil de usar y es súper fácil y rápido que Lo recomiendo mucho Pero hoy vamos a hacer la parte difícil, hoy, hoy, hoy vamos a ensuciarnos las manos con, con esta parte que para mí es la más molesta <risa> eh, Entonces, hay buenas ideas por acá, a ver... Eh, cambiado de la fe por la ciencia y la tecnología, eso está bien En la zona más apartada del mundo sin tecnología, la fe tiende, tiende a ser más fuerte. Eso está bueno. En las minas de Irolitos hay vestigios de templos antiguos de los dioses tritones. Bueno, entonces, sigamos tratando de responder la pregunta. Porque por lo que veo acá, la influencia de la religión en el mundo es. No es mínima, quiero decir. No es mínima, ni es súper importante. Pero está. Así que vamos a poner influencia media. Esto quiere decir que hay lugares donde la gente es muy religiosa y lugares donde este tema es ignorado. Como para Todo esto es para tener una base de cómo queremos seguir adelante nosotros. Porque de nuevo, si vos haces el mundo y no tuviste en cuenta a los dioses, y viene un, un jugador y te dice, quiero ser un paladín, ¿Cuáles son los dioses? Probablemente lo que hagas rápido para salir del paso, y lo super recomiendo Si no lo hiciste, es agarrar el manual, agarrar un panteón, y usar ese panteón, y se terminó Trata después de... de bueno, de que eh, la religión sea la que vos elegiste, el panteón que vos elegiste Tenga algún tipo de referencia en el mundo, solo como para que tenga más coherencia Y acá eh, dijo algo copado... Eh, ¿no? Gris donde de, de dioses antiguos de los tritones por lo que sabemos, volvamos al mapa estas son unas minas de un mineral que existe en este mundo y tal vez, estas, esta, como dijo Aiz, fueron robadas a unos tritones que, que viven en el mar y los tritones están hace mucho más tiempo y tienen dioses más viejos, eso también se puede hacer y está muy muy interesante o dioses dormidos, cosas por el estilo pero bueno, ya respondimos a la pregunta que queríamos re responder vuelvo a hacer la influencia en base a esto, vos vas a poder hacer muchas cosas, y vas a poder decidir más todavía. Porque un lugar común al que suelen ir los jugadores son templos. Tal vez a comercial, tal vez a curarse, tal vez a buscar información, o buscar misiones. Y si vos, por ejemplo, le pones que o la religión no tiene influencia en el mundo, o es muy baja, muy escasa, no hay razón para que haya templos en todas las ciudades, o servicios de clérigos en todas las ciudades. Tal vez hay un curandero que ni siquiera es clérigo o tiene magia, simplemente es una persona que trata heridas con medicina. Pero, por el otro lado, si vos pones que haya mucha influencia, tal vez sea más común encontrarse clérigos y tal vez sea más común encontrarse templos, y que puedan incluso pagar por servicios clericales mucho más caros, como revivir a alguien. Eh, o comprar objetos mágicos dentro de un templo, todos bendecidos por, por esta religión. Entonces, al poner influencia media, ahí, ahí lo... Después, ahora lo voy a notar, como lo repartimos, que en los lugares más alejados del mundo hay... Hay más religión y más fe, entonces es probable que haya más capillas o templos o cosas por el estilo. Y en la ciudad realmente no hay ninguna razón para que los jugadores se encuentren un clérigo a, a cargo. O que esté... Eh... O que esté que haya tipo un desfile, o un feriado, o una festividad del de cumpleaños de Thor, por decir algo, ¿no? Estas son las cosas que nos ayuda a definir cuál es la influencia que tiene la religión en el mundo. En este caso de influencia media, como dijimos, va, en, en, va a haber zonas con mucho, con mucho auge de religión, donde tal vez haya capillas, templos o, o clérigos por ahí y la, en la ciudad no tanto, entonces tal vez esto en el momento que un jugador te diga, bueno quiero ser un clérigo y vos ahí le puedes decir, mira acá entrenan los clérigos este esta es la forma de esta parte del mundo eh, lo que sea <coughs> los dioses ballena bien vamos a anotarlo las zonas más alejadas de la civilización la civilización Tienden más a la fe Y las ciudades más grandes No tienen casi Lugares dedicados A la religión Bien Ahí va Entonces Acá ya decidimos un montón de cosas Vieron como con una sola con una, un solo tópico ya decidimos un montón. Ya sabemos cómo el mundo se va a repartir en este aspecto. Eh, cómo podemos ayudar a los jugadores para que se creen personajes de este estilo. Y eh, cómo va a ser la, la relación entre los dioses y los mortales. Acá sabemos que es una influencia media. Podemos decir que los dioses tal vez están muy lejos. Muy, muy lejos. Como que le dan magia a sus, a sus seguidores, pero tal vez no tienen por qué meterse en el día a día. Y esto es algo que recomiendo todavía más. si Generalmente como DM vos querés que la aventura sea épica. Y vas escalando en niveles de complejidad de, de plots y de, de historia y de enemigos y demás. Y realmente lo más alto que hay es el escalón de los dioses. En el momento que los dioses están ahí y los jugadores tienen que hacer cosas para ellos allá arriba como que todo lo de abajo pierde un poco de valor así que si ustedes pretenden hacer una aventura que sea épica que sea épica no quiere decir que todo lo que suceda sea lo más importante del mundo y, y, y cada decisión que tomen depende, va, va a hacer que dependa la vida de un continente entero o no una aventura puede ser épica simplemente por la forma en la que ustedes narran Así que no hay razones para escalar los niveles de complejidad Porque pueden hacer que una pelea subida arriba de un árbol de manzanas Por una bolsa de monedas que puede comprar la cura para su hermano Sea tan épica como... Que yo cabalgar el arco iris prendido fuego con un corcel de armadura dorada y cosas por el estilo contra un demonio. Así que. La forma en la que van a hacer épica la aventura de ustedes es la forma en la que la narren. No hace falta que la responsabilidad de los jugadores vaya escalando siempre. Y. Esto, hablando de experiencia, lo que me pasó a mí generalmente con, con estas cosas es que en el momento que vos involucras a los dioses, todo lo demás pierde mucho valor. Y. Cuando se termina esa aventura. Y vos vas a los jugadores y les decís, bueno, vayan a salvar, qué sé yo, a un pueblito Y, y como que, mis jugadores me miraban y, y yo los entendía, era como, acabo de rescatar a la mascota del dios de los animales sabes qué? Voy a rescatar a este pueblito y más le vale que me paguen todo O, ¿Sabés qué? No, no, estoy para otras cosas, esto está por debajo de mí cosas por el estilo Depende de mucho del grupo Pero yo también los entendí Y en un punto tenían razón Sigamos Dos dioses están lejos del mundo Y se mantienen Distantes Ahí alguien preguntó Sí, fue un ejemplo bastante loco, perdón <ríe> Me salió así medio de la galera Eh... Memphis Sardoslich, creo que está bien dicho Espero que sí Si sí, a usar este mundo para una partida La idea de, de, este, de, de estos streams es Dar herramientas sobre el tema Sobre la creación del mundo Y eventualmente hacer un documento Con todo lo que, lo que fuimos anotando acá Para compartirlo entre los demás No sé si algún día voy a, voy a dirigir acá De todas maneras, los martes a las 7 de la tarde argentina Sí estoy dirigiendo en un mundo creado enteramente por mí Tiene mal wife, sí, tal cual Bueno Y ahora vamos a una parte que está, está un poco más divertida es más, es más, mucho, mucho, mucho más molesta Pero más divertida La cosmología La cosmología es La, la forma, entre comillas, en la que el, el multiverso que vos tenés dentro de tu mundo de D&D o sea, tu mundo va a estar dentro de un universo Y ese universo va a estar repartido entre un grupo de multiversos De, de otros universos y la forma en la que está representado eso es súper importante porque te ayuda más o menos a separar qué hay dónde. ¿A qué me refiero con la cosmología? Por ejemplo, tenés el plano primero material, que es el mundo donde los jugadores están. Después, tal vez los dioses están en otro plano. Esto es súper común. El plano de los muertos, el plano etéreo, el Shadowfell, el mundo de las hadas, el plano del fuego, etcétera. Todas estas cosas. Entonces, la cosmología, la cosmología es una forma de visualizar esto. Voy a mostrarle unos ejemplos rápidos. Este, esta es la cosmología básica de D&D. en el mundo, Los mundos en los que se juega D&D estándar es esto. Este, como les dije, es el plano prim el primero material, el Feywild, el Shadowfell, el plano Ethereum volviéndolo todo, los planes, los planos de elementales, el caos elemental, y todo esto se entiende como los planos interiores, porque so están muy conectados entre ellos y alrededor hay todo otro sistema de planos que están todos por ahí cada uno tiene su razón y su forma de ser después estaba mucho más común más conocida que es el Yggdrasil el arbolito nórdico que viene a representar como el árbol de la vida o el árbol de lo que sea algo tipo el árbol de los mundos bueno cada parte del árbol está, están todos conectados entre sí de alguna manera y en cada parte hay algo por ejemplo eh, Midgar es donde vive la gente Donde estamos todos nosotros Y Asgar es donde están los dioses En Asgar, por ejemplo, tenés el Valhalla Acá tenés... Si bajamos para la parte de todo tenés el Helg, el Nifheim, El Nidho, que es el bicho que está ahí eh, Bueno, y cada lugar de este árbol Vendría a representar uno de estos circulitos que está acá Es más o menos lo mismo, pero la forma en la que vos lo representás Te va a ayudar a ver cómo son las conexiones Porque, por ejemplo Tal vez para, si, si están en Asgard, acá los jugadores, acá arriba para tener que usar el Bifrost para venir a Midgard pero ellos en realidad quieren llegar al Nifheim, entonces tenés un camino Estos generalmente sirven para aventuras de niveles más altos porque llega un punto donde cambiar de plano con los jugadores es muy divertido porque ya están en otro mundo y son tal vez en, en el mundo en el que estaban eran muy conocidos y, y eran súper importantes en la política o las decisiones del mundo pero cuando cambiaron a otro plano, de repente fueron al plano del fuego, en el plano del fuego no te conoce nadie, así que tenés que empezar de cero, siendo que yo a nivel 13, 14, lo que sea. Entonces, acá hay otra cosmología que está es la de Everron que tiene más o menos esta estructura de, de átomo. Everron es un plano que está mucho más relacionado con la ciencia y la tecnología. Acá tenés robots, los artífices salen de acá y todas estas cosas. Ahora, antes de seguir. ¿Es realmente importante hacer esto al principio? No, para nada. Es súper complejo. Y tal vez molesto. Pero está bueno tener una pequeña guía. Yo lo que les recomiendo, si van a hacer algo, de nuevo. Agarren alguna que a ustedes les parezca cómoda y usen esa. Por ejemplo, agarran la de D&D que está por todos lados, y ya está. Con esto es suficiente. Les va a, lo va a salvar un montón. Si se quieren poner a crear una cosmología, lo pueden hacer. Lo único que tienen que hacer es elegir... Tu universo, el principal, y cómo se relaciona con otros alrededor. Ahora, la cantidad de universos que puede haber pueden ser muchas. Puede ser uno solo también. Puede ser... ahí estoy leyendo que exista algo ah, el, el panteón. Entonces, volviendo con, con la cosmología. Yo lo, de hecho lo que les recomiendo es no empezar con una definida, tener una base y después, a medida que avanza la historia, tal vez de alguna manera se menciona, qué sé yo, el plano de las mentiras. Los jugadores de repente consiguen que existe la información y gracias a esa información se da a conocer que existe el plano de las mentiras. Y tal vez ellos se interesen y empiecen a averiguar más. O alguno te pregunte si sabe algo o si tiene información o empiezan a ellos mismos a investigar. En ese momento vos creas el plano de las mentiras. Y ahí lo agregás a tu cosmología, donde te donde pareja correcto que vaya es realmente divertido hacerlo, si a ustedes les gusta la tarea de crear mundos esta es una de las cosas más, más interesantes para hacer porque en teoría deberías crear varios mundos, todos diferentes y unirlos pero bueno, yo acá lo voy a dejar voy a poner D&D básico ahora, ahora vamos a los panteones lo que sigue en la cosmología es la forma de tu universo es muy común y no está para nada mal, es decir, bueno la tierra es redonda, tiene una, dos, tres, cinco lunas y gira alrededor del sol, esto se puede usar, es un sistema que funciona en la realidad por si queda alguna duda, que los planetas tengan esta forma y se muevan de esta manera está todo bien, pero no, no, no es el único, acá puedes aprovechar y hacer el universo como vos quieras y, y la forma en la que él se va a presentar a tus jugadores también puede ser como vos quieras por ejemplo, si no me equivoco, Greyhawk, que es uno de los eh, de los mundos oficiales de D&D. Todo el universo gira alrededor de este planeta, y el planeta, si no me equivoco, es plano. Por ejemplo, si están jugando en el... Hay otro plano que es el... Uy, se me fue. Eh, el Sigil, que el Sigil es, un, es como un disco flotando arriba de una montaña y ahí es, está la ciudad de las Puertas, si no me equivoco, de los Portales que es un lugar que se conecta a todos los universos de D&D. pero por ejemplo si conocen Mundo Disco, que es una, una saga de, de, de fantasía muy divertida escrita por Terry Pratchett, to, todo el mundo está, es un disco y el disco está sostenido por elefantes y estos elefantes están parados arriba de una tortuga y la tortuga va nadando por algún lado y ahí adentro, ahí adentro pasa de todo. Y se pueden jugar. De hecho, hay, hay juegos de rol relacionados con Mundo Disco. Entonces, la forma en la que le dan ustedes al mundo también puede, puede modificar estas cosas. Mi recomendación. No, no hace falta complicársela mucho. Les, les estoy mostrando que esto se puede hacer. Como, porque tal vez a alguien no se le ocurrió. O, o se le ocurre una manera copada. Tal vez un mundo en forma de roquilla. Como dijo Mero. Puede ser, ¿por qué no? O pueden incluso hacer revelar las verdades más, las conspiraciones más extrañas pueden hacerlas eh, verdad como que yo, tal vez la tierra jueca y hay dinosaurios adentro. Pueden jugar lo que quieran. Traten de, de que lo que sea que creen en esta parte, de alguna manera les llegue a sus jugadores. Porque es una de las cosas más complicadas de mostrar a los jugadores también. Por ejemplo, cuando los jugadores van a ver esto. Tal vez lo ven en algún tapiz, tal vez lo ven en algún... Uy, perdón que no estaba leyendo. Tal vez lo vayan en algún lado, pero si lo hacen, traten de que los jugadores lo, lo, se lo encuentren uh, esa me gustó, idea de cabra La tierra es esférica, pero... con varias capas girando de formas diferentes, entonces tal vez vos podés ir cambiando de capa cuando, a medida que se muevan y haya en las diferentes capas tal vez haya diferentes reinos o diferentes cosas por estilo Eso estuvo todo. La voy a notar. esférico Tal vez en una aventura una de las capas empieza a destruir y otra está llegando y los jugadores tienen que tratar de lograr de escapar con un montón de gente. Suena, suena re interesante. ¿Ven? Suena, eso ya es re interesante Y ahora sí. El Panteón de los Dioses. El Panteón de los Dioses es. en resumidas cuentas. una lista de cada dios. con su dominio. y nada más. Lo único que necesitas de los dioses es. El dios, es el nombre. Generalmente los nombres de los dioses son Thor, dios del trueno. Eh, ¿Qué sé yo. Eh, Odín, dios de la sabiduría. Entonces, cuando vos le pones nombre al dios, también le adjudicas un poco la, el, sus poderes. Y necesitas el dominio de cada uno de los dioses. El dominio de los dioses te va a dar qué poderes van a tener los dioses y qué poderes van a poder entregarle a, los, a la gente que esté interesada en seguirlos. Así que si te viene algún jugador con un clerio, vos le puedes decir, bueno, fantástico. Estos son los dioses, estos son los dominios de cada uno, dale. Ahí estaba viendo que alguien compartió un panteón. Se me ocurre que existe un solo panteón, pero con zonas muy muy apartadas del mundo que le rindan culto a otros dioses. Pero que en realidad son los mismos, pero les llaman de formas diferentes o creen que dan dones diferentes. Ah, eso está bueno. Como que los dioses tengan varias, varias personalidades o cosas por el estilo De nuevo, lo que yo recomiendo acá, es agarrar el panteón de D&D básico y usarlo O cambiarle los nombres una, una de las formas más fáciles de crear un panteón es a cada uno de los dominios asignarle un dios Listo, ya tenés un panteón armado, ya con eso podés salir a jugar sin problemas lo que sigue después, si vas a hacer esto, es lo más difícil, que es la mitología de los dioses, ¿no? Que la mitología de los dioses es... Cómo los dioses... Es, puede ser muchas cosas, pero generalmente tenés que tratar de cubrir O cómo los dioses llegaron a hacerlo O la razón por la cual ayudaron a la creación de las cosas O la razón por la cual decidieron dar magia o lograr hacerlo Entonces, vamos a ir bien rápido... a los dominios de Deide de nuevo, esto al, al ser una lista al ser una lista de, de muchos dominios vos podés tranquilamente decir todos estos dominios no existen por cualquier motivo tal vez todavía no hay un dios encargado de tenerlos eso puede ser alguna quest para alguien importante ¿no? ¿Algún, uno de tus personajes de quiere llegar y ser el dios de algo, bueno tal vez Qué sé yo, el dios del el dominio de la forja está, está suelto. Nadie lo agarró. Bueno, él podría llegar a intentar hacerlo. Ahora voy a leer un poco el chat. Puedes tomar el panteón de DD y cambiarle el nombre con la excusa de que <ríe> muchos dioses o avatares presentan diferentes aspectos de la raza de un mismo dios. Tal cual, eso, eso es... Súper recomendable, ¿eh? no piensen que agarrar un panteón que está en el libro está mal o, o de alguna manera los hace menos, eh, menos DMs, para nada, para nada, no existe eso Ustedes tienen que solucionarse los problemas que, a, que, que agarraron al tomar la tarea del DM o al llevar a cabo la creación del mundo Uno de estos problemas es el panteón y hay muchas maneras de solucionarlo fácil siendo esta, agarrar eh, los dominios Poner un nombre a cada uno y ya tenés un panteón de dioses Pero bueno Acá vamos a escarbar un poco más Tenemos Voy a leer acá rápidamente Los dos, do a ver Arcana Muerte, Forja, Tumba, Conocimiento Vida, Luz, Naturaleza Orden, Tempestad Engaño y Guerra 12 Dominios acá se puede solucionar fácil se anota cada uno se le da un nombre a cada uno y de repente tenemos qué sé yo eh, Panchito, el dios del engaño por decir algo ¿no? Luciana estaría contenta y orgullosa o acá hay una pregunta interesante tengo una duda ¿qué pasa con las clases como el clérigo cuando personalizas los dioses? creo que esas clases están ligadas y podés perjudicarles al remover algún dios, ¿verdad? Sí y no, porque al vos personalizar los dioses, lo único que haces es realmente darles dar, darles las opciones de elegir. Si vos eliminás un dios, no necesariamente quiere decir que elimines un dominio. Los dioses pueden tener varios dominios, eso también lo podés decir vos. Pues puede haber un solo dios y le das todos los dominios y ese dios reparte. Pero al personalizar los dioses, lo único que haces es vos darles tu, tu, propio, tu propio punto de interés a los dioses. Tal vez no te gustan los dioses que están, pero tal vez Pelor te suena súper aburrido, como dios del sol, y querés tener Apolo. Bueno, listo. Yo voy a tener Apolo. Y la historia de Apolo es esta, y esto es lo que hace, y esta es la forma en la que Apolo lleva a cabo sus rituales, y cómo se lleva a cabo el culto. Entonces, no, no realmente no los perjudicas. Pero, si vos creas un mundo, y... y al crear un mundo, perdón Vos vas a tener parámetros que te gustan a vos Y tal vez el dominio de la forja no te gusta Y decís, bueno, este no existe Lo mismo podés hacer con las clases Y decís, bueno, los bárbaros no se pueden jugar porque no existen un, Una persona que quiera jugar un bárbaro Vas a tener que tener la charla de ¿eh? Bueno, yo quiero jugar un bárbaro Y vos, vos le decís, creé este mundo, en este mundo no existen ¿Qué te parece si jugás un guerrero o jugás otra cosa? Y, y tratar de llegar a un acuerdo Pero esto me lleva a otra cosa antes del panteón la forma del panteón, la que venimos hablando, como, como siempre, la estructura básica de D&D. Agarramos esos dioses y le asignamos un, un dominio y vendrán a ser los poderes. Pero también pueden ser otra, puede haber otra forma de, de panteón. Puede ser, en vez de un politeísmo así tan grande como 12, por decir un número, pueden ser dos dioses. Yo en, en, en algún momento de juventud había creado un sistema que era... Eh, el, estaba como... Eh, era un sistema de, de, de religión doble, ¿no? Estaba el, el dios que representaba la, la ignorancia y la, la conformidad por un lado y el otro que re, representaba el conocimiento y la búsqueda del mismo entonces el, este tenía el engaño tenía magia de, de... no me acuerdo... encantamientos y la forma de rendirle culto era promover la ignorancia no leer, burlarse de la persona que sabe. Eh, promover actitudes violentas y estúpidas, y el otro era todo lo contrario, ¿no? Entonces había creado este sistema de dos dioses. Solo dos dioses. Y las personas le, le rendían diferente culto a cada uno de ellos en base a lo que querían conseguir del dios. Y el dios. si sí, se sentía. Uy, ahí va. Y los dioses le, le, le retribuían con poder. Entonces, ahí tenía un sistema de dos dioses en vez de doce. Y si no, también puedes hacer que exista un solo dios. Y este dios tenga todo, todo, todos los paquetes y reparta las cartas a su, a su gusto. Que es igual de sencillo que, digamos, que, que crear una cosmología de doce. ¿Por qué esta persona tiene todos estos poderes en vez de por qué este, este tipo tiene este solo poder? ¿No? Bien, antes de, de irnos más lejos Ahora sí, vamos a tratar de crear un poco Por lo menos el panteón principal de los dioses Y acá se puede ir a todos lados Porque podés armar un sistema De, de dioses superiores, dioses inferiores Semidioses el, Elegidos del dios Y todo eso, eso ya va a depender de vos Cómo vas a querer hacerlo Mi recomendación, como siempre Es agarrar lo que ya está hecho Y modificarlo Bien, ahí está, eso es lo que dijo Chris Garcés Me gustó, lo de que puede haber un conflicto Político entre las Entre las zonas más religiosas del mundo Y las menos religiosas del mundo Tal vez algún, de los, Alguno de los dioses esté interesado en Tener Un templo adentro de La ciudad Suena como Como territorio no conquistado Para, para ellos Y eh, Puede ser una tarea O puede ser un. Algo que los dioses quieran y se lo comenten a sus clérigos y el que lo logre va a tener, qué sé yo, la bendición de él. Las bendiciones son regalos sobrenaturales que se les puede dar a los jugadores. Eso está re bueno, búsquenlo en el manual del DM. Bien. Eh, ¿Cómo es el panteón? Hay un dios por dominio hay un sistema de solo dos dioses hay un solo dios y estas son las preguntas que nos tenemos que hacer ¿cuál es la, la estructura que va a tener el panteón? y ¿cómo se van a repartir los dominios? vamos a anotar rápidamente estructura de Dioses superiores. Esto está todo mal escrito. Superiores, inferiores. Y semidioses. Ahora sí. Vamos a la parte interesante. Ahora vamos a crearle a este a este mundo. Un panteón como el de Deide. ¿Sí? bien sencillo. No nos vamos a ir por las ramas. Vamos a a cada a cada uno de estos le vamos a crear voy a anotar los dominios y le vamos a poner un dios, entonces tenemos arcano muerte forja tumba conocimiento vida luz naturaleza orden, estos son incluidos los de, los de sanatar y y esto también incluido el de. El orden, el, el dominio del orden es de Sanat, de Ravnica Tempestad, Engaño. Creo que este es el último. No. Y guerra. Hay otros dominios, pero estos son sacados de, de los arcanos desenterrados. No hace falta para nada tampoco irse para ese lado. Pero si algo les interesa de ahí, denle, sin problemas. Bueno. Eh, dioses mayores 8 y dioses menores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vamos a usar estos 12 nomás así, así queda armado dijimos que la parte más alejada de la civilización es eh, gracias es la que más está dedicada a la fe entonces tal vez los dioses más relacionados con, Uy. por ejemplo, los dioses menos relacionados con la civilización, si, entre comillas digamos, con la, con la civilización como estructura. ¿no? Tal vez los dioses de la naturaleza tengan más presencia en esta parte, ¿no? así más o menos me lo estoy imaginando. Uy, luz ya no está queriendo andar. Bueno, ahí va. <risa> como estaba diciendo. Eh... Vida Luz, porque no? Estos pueden ser los primeros La forja suena a algo más... Necesitas una, una casa, digamos, para tener una forja, así que... Eh. Tempestad está muy relacionada con la naturaleza, vamos a meterlo por acá Eh, el arcano vamos a moverlo un poco acá, porque acá si no me equivoco, la, la magia principal viene de los artífices, ¿no? ahí va, eso me gustó, de lo de Nurgle hace rato no, no escuchaba Nurgle eso está bueno también bueno, vamos a darle un nombre Bueno, ves, ahí, ahí Carlos dijo de agregar un dominio tipo amor o pasión como Afrodita para que sea la madre de los dioses. Entonces, ahí nos estamos metiendo en el Génesis. El Génesis es cómo todo sucedió. ¿no? Quién llegó primero, quién puso la primera piedra, quién creó las primeras razas y demás. Sí, eh, si nos vamos a este lado, estamos diciendo que... Afrodita estuvo antes que todos los demás. Ahora, entre comillas, ¿no? Pero bueno. Me gustó... Antes de irnos al Génesis, vamos a hacer esta parte. Vamos a, a darle dos dominios a cada dios. Así tenemos menos dioses. O sea... Y, y no digo que sea bueno tener menos dioses. Digo que es menos tarea para nosotros ahora. Nada más. Entonces... Por ejemplo. En este caso, vamos a hacer, seguir el ejemplo de Nurgle. Y ahora... Vamos a una página que a mí me gusta mucho, que es Fantasy Name Generator. Papá, acá saco casi todos los nombres que no me invento. Acá vamos a poner Gods, Gods and Goddesses. Por si no conoces esta página, está buenísima. Se la voy a copiar. Tiene un montón de generadores de nombres Y tiene un montón de, de generadores de cosas Podés incluso hacer un mapa en esta página eh, Suenan bastante griegos estos nombres Pero ya fue, yo diría que... Que usemos alguno de acá Por ejemplo, me gusta Soros Entonces venimos acá... Soros va a ser nuestro, entre comillas, Norbe, porque le vamos a dar el de la muerte y el de la naturaleza. Ya tenemos un dios. Después vemos cómo, cómo se junta con los demás. Y ahí vamos a hacer algo así similar con todos los demás. Soros es una marca... En serio. Soros. A ver qué marca de qué. Jorge Soros. Vamos a cambiarle el nombre por las dudas. <risa> Rulin. El Rulin. El Rulin va a ser el dios. ¿qué dice? El dios Nurgle. Que habíamos elegido. Este tiene patrocinado por Soros. <risa> eh, ahí tenemos ese Entonces. Sabemos que. Los dioses van a tener estos dos aspectos. Eh, en este caso va a ser el de la muerte y generalmente de necromancia. Va a tener cosas relacionadas con esa parte. Y, pero también de la naturaleza. Este ejemplo lo, lo acabamos de robar literalmente, el ejemplo que nos dieron acá. Pero vamos a hacer lo mismo con los demás. Por ejemplo, el engaño suena como un, uno divertido para estar. Mirá cómo se llama este. Para colias, espero que no sea una marca. Como no sabemos bien de qué se trata este dios, si sí, tiene marca de golosina, <risas> eh, no sabemos de qué se trata, de qué onda es colias, pero vamos a darle engaño y conocimiento. Ya fue. Eh. Después vamos a investigar bien qué es. Y de nuevo, esto no va a estar escrito en piedra para nada. ¿eh? Si, si le asignamos un dominio, un dios, y más adelante nos dimos cuenta que no nos gustaba o que tal vez suena mejor con otro, le vamos para ese lado. A ver. Exagil. A Exai le vamos a dar el dios de la luz acá solo estamos anotando nombres, esto sí es muy muy importante Dios de la Luz y de la Tumba como para que tenga la, la dicotomía eh. y a Netune. no me gusta como suena Netune. parecen nombres que invento yo cuando invento un nombre empiezo a, a decir, a hacer ruidos y a conectarlo como si fueran sílabas y eventualmente sale algo que, bueno, que, que, que mis jugadores aceptan más de una vez me ha con con... con ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Nineas. Me gusta Nineas. Y a Nineas le vamos a dar... el arcano. Esta va a ser claramente dios o diosa de la magia y... de... qué. Nos queda Tempestad, Vida, Orden, Guerra y Forja. voy a elegir uno al azar si no me dan orden bueno la magia y el orden ahí está y buena me gusta no, no me gusta pomla este sí me gusta vamos a ver Dios, de la vida a mí me gustan los nombres los nombres feos ya ya me lo han dicho la vida y le voy a dar ¿sabes qué? la tempestad y nos queda el un, un vacío. Ritmos. El dios de la guerra y la forja. Bien. Boom. Tenemos un panteón de dioses. Así, así de sencillo. Uh, de la vida y de la forja me gustó. Ahí está. De la vida. De la vida y de la forja. Te robamos todo. ritmos. Y a ritmos le queda la guerra y la tempestad. Que tampoco suena, suena mal. Bien. Y los ritmos, ¿eh? Ahí está. Tenemos nuestro panteón. Así de sencillo fue crearlo. Le asignamos do dos dominios a cada dios. Y después hay una estructura que tendríamos que seguir. Que es... Información de los dioses para darle a los jugadores. Por ejemplo. Era común... De hecho lo van a encontrar en manuales viejos como D&D 3.5, que cada dios tenga un arma. Entonces el clérigo podía ir con el arma de su dios. Creo que esto se perdió en quinta edición, ahora lo que hay, que es algo que siempre estuvo, que es el símbolo. Eh, pero se le puede asignar un arma. Eh, lo que sí podemos elegir el, el símbolo. Generalmente lo que hago yo es buscar símbolos en internet que me gusten y relacionarlos de alguna manera. Pero, como para, como para organizarnos mejor, vamos a juntar. El rulín. ¿Ah? Bien. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dioses. Más que es suficiente, seis dioses. ¿eh? Bueno, lo que necesitamos de cada uno. Como cada dios va a tener estas dos caras, ¿no? Por ejemplo, POM, la que es la de la vida de la forja. Te, puede tener dos símbolos. Y, y pueden ser distintos, pero con alguna similitud. Tal vez. Eh, yo le... El. El símbolo es. Eh, Qué sé yo, un, el, la parte de la vida es una semilla que se está en, enroscando en un, eh, en un árbol, por decir algo. Y el de la forja es un yunque que está siendo golpeado por un martillo y las llamas del martillo están, están envolviendo el martillo. Como para que haya algo que los conecte pero que muestre las dos caras de cada uno de los dioses. Esto es súper importante para hacerlo porque le va a dar mucha, mucha, mucha profundidad a su, a su panteón y el, en el momento que los jugadores reconozcan algún, alguno de estos símbolos van a, van a estar atentos y la próxima vez que lo vean van a recordar la última vez que lo vieron o van a saber que tal vez pueden pedir ayuda tal vez se tienen que alejar y cosas por el estilo o si no saben que existen estas dos caras de los dioses en el momento que, que se encuentren uno pero no el otro, van a dudar lo mismo si quieren crearle el arma al dios sí Generalmente, lo que pasaba era que, bueno, qué sé yo, tenía eh, Casi todos los dioses usaban espada larga, me acuerdo. Eh, pero ponerle que estaba el dios de la muerte y tenía una guadaña, algo por el estilo, y podía ir con la guadaña. Eh, entonces, ahora sí, nos vamos al Génesis. El Génesis es cómo sucedió todo. Cómo, cómo se creó el mundo, cómo aparecieron los dioses, cómo empezaron las cosas en general. Y esta es la parte en la que nos vamos a tener que sentar a escribir. Eh, va a ser una, una línea temporal como la que ya escribimos, pero arranca en el momento cero. ¿Qué fue lo primero de todo? ¿Fue un Big Bang? ¿Vinieron de otra dimensión los dioses y dijeron, vamos a, acá, a hacer cosas acá? Eh, ¿Fueron creados de, de cosas elementales como el caos o el vacío? Eh, ¿Se les otorgó este, este universo para que hagan lo que quieran? Como si fueran niños... Eh, en un albedero... E estas son las preguntas que nos tenemos que hacer acá. ¿De dónde salen estos dioses? Porque... Una de las razones por las cuales... Te, eh, está, sirven los dioses como DM es... Poder explicarte... Poder asignar la responsabilidad por las cosas a alguien. En algún momento los jugadores van a querer saber... O, o tal vez no, ¿no? Pero en algún momento alguien va a hacer una pregunta y vos tenés que tratar de darles una respuesta lo, lo más formada posible y si ya tenés esta parte creada la respuesta que vos le des va a ser súper completa obviamente en base a, la, a, a todo lo que investigaron ellos pero si ya tenés el génesis creado no y hay realmente pocas razones para mentirle o para tratar de improvisar algo en el aire porque ya la información la tenés entonces... <ríe> Mirta alegre entonces los dioses son es una buena herramienta para asignar responsabilidad. Tal vez un día se, despertió, se despertó Pomla, chocó su yunque con su martillo y de las chispas, creo, las estrellas y el sol. Ponerle. O los soles, ¿no? También, también hay que decidirlo si querés tener más de un sol en el mundo. una Otra cosa interesante para tener. Puede ser de diferente color. Eh... Por ejemplo, ¿por qué hay una asimetría en la cantidad de materia y antimateria? Exacto, exacto. Esas son las cosas para las que vos no vas a tener realmente una respuesta coherente, pero vas a poder decir, porque un dios lo hizo? Tal vez puede ser una respuesta vaga, pero acá existen, acá existen los dioses y hay, hay realmente manera de interactuar con ellos. Así que, tal vez... Eh, vos vas y le preguntás a Xai, ¿por qué? ¿por qué existe este, esta asimetría entre materia y antimateria? Y te va a decir, porque yo tenía ganas. Tal vez tiene una respuesta más formada. Pero vas, puede ser la última palabra en, en cuanto a esa discusión. <risa> pero bueno, la idea es que vos como creador del mundo... Te escapes a, esa, a ese tipo de preguntas. Porque esto me pasó: eh, jugar con gente. Eh, jugar con, con gente muy, muy metida en. En, en, en, la, en la ciencia del mundo actual. Y, y es muy común que a estas personas les atraigan las diferencias que tiene el mundo de fantasía con el real. Y sus personajes tienden a ser más como exploradores o. o, o cronistas del mundo entonces si en algún momento vos presentás que la lluvia cae de costado ellos van a querer estudiar por qué se cae de costado y, y es súper interesante empezar a investigar esa parte porque tal vez realmente encontrás una razón entre comillas de, de la biografía o del lugar en general de por qué la lluvia cae de costado y están todos satisfechos y, y, y la misión tal vez es simplemente investigar el ciclo nuevo del agua nada, nada más eh... Pero no tenemos que alejarnos mucho de que la fantasía y los, tener estos dioses te van a dar la, la posibilidad de decir un dios lo hizo. Funciona. Porque si no, si no tenés los dioses, vos lo hiciste y vos vas a tener que responder la pregunta de la antimateria. Mejor prevenir. <ríe> y hay, hay algo que, que vi que le pasó a, a un... A unos era como, le habían hecho una pregunta así, ¿no? De, de la simetría, de la materia y la antimateria. Y no fue exactamente esa, pero fue algo de este estilo. Y la respuesta de él fue, no hay asimetría. Bueno, entonces, ¿cómo es? le preguntaron. Y hubo una situación toda ahí. <risa> Desde cómo, por qué, porque sí, porque qué no. Eh. Estuvo interesante la charla, seguro. Pero bueno, se perdió un poquito el rumbo. volviendo, vamos al génesis tenemos que decir el punto de origen los dioses esto es importante aclarar los dioses son NPCs para nosotros son simples NPCs tienen la hoja de personaje un poco más compleja y viene con un documento atachado pero nada más, para nosotros son NPCs y como todo NPC vos querés que tenga algo interesante, que sea alguien ¿no? Que, que sea una persona en la que los jugadores le hablen y, y reconozcan que hay alguien interesante o alguien que tuvo una vida o alguien que sufrió o lo que sea. Que sea una persona que vivió. Que no sea un, un, alguien genérico de videojuego que se queda quieto y da la misma respuesta cada vez que le hablan. Entonces estos NPCs lo que le vamos a dar es la responsabilidad de crear las cosas. Entonces, volviendo acá. Bueno, habíamos dicho es un mundo esférico, esto me re gustó pero va a tener capas que giran se me hace como que las, las capas tectónicas están girando superpuestas una sobre las otras me imagino una como que se mueve muy lento y eh, tal vez en un momento una que queda muy por debajo de la otra y tiene qué sé yo siete meses de oscuridad, porque no le da el sol hasta que, hasta que pasan digamos eh, me re gusta esa idea me, me encanta Esa es una pregunta interesante. ¿Es necesario decir Chris Garces? ¿Es necesario que los dioses sean personas o pueden ser algo más abstracto, con una esencia o un concepto? Los vas a poder hacer como vos quieras. Lo que, lo que te recomiendo sí es tratar de... darles nombre para que te sea vos fácil explicarlo. Por ejemplo, si vieron Futurama, el capítulo en el que Bender se vuelve un dios, parece que en un punto está flotando en el espacio, perdón por los spoilers, pero se encuentra con... Dios. Y Dios es una combinación de estrellas que brillan en diferentes momentos cuando habla. Si lo quieren hacer así, no hay ningún problema. Denle para adelante. Pero traten de que ustedes los puedan reconocer fácil. Si quieren hacerlo algo más abstracto como... ¿Qué sé yo? Eh, Omla es... ¿Qué sé yo? Eh, la vida en general. Y está representada en cada, en cada cosa que vive. O en cada cosa que se crea. Pueden hacerlo sin problema. Pero traten de que haya un una forma de comunicarse, porque los clérigos van a querer hablar con su dios eso, eso es algo medio inevitable ahora sí en los últimos momentos vamos a hacer rápidamente un Génesis eh, bueno, momento cero del mundo cero, eh. acá no existía nada, no estaba ni la nada era menos que nada cómo sucedieron las cosas en este lugar acá cualquier respuesta es válida, eh. Acá. Bien, esta, esta, esta es una, una bastante común. Y si cada dios toma la forma de una raza. Se puede. Sí, se puede sin problemas, ¿eh? eh. Ahí ya de hecho tenés explicado por qué existen las razas, ¿no? Como bueno, cada dios tuvo la oportunidad de crear algo a su imagen y lo tiró ahí arriba. Y cayó parado, listo, ya está. Salió andando. Bueno, Big Bang. Big Bang, se las recomiendo como siempre Súper importante en la parte de la creación del mundo Como que es tanto lo que tenés que escribir Es muy útil agarrar cosas que ya existen Y modificarlas un poco para que sean de ustedes Y esto es algo súper importante Cuando agarren algo y lo modifiquen Tienen que tener en cuenta que no hace falta Modificar mucho para que cambie todo Con cambiar uno o dos conceptos o datos De las cosas que están ustedes modificando Ya es algo nuevo y original y de ustedes Así que no, no, no, no piensen que el Big Bang tiene que modificarse O que ustedes incluso tienen que explicarlo Para nada Si lo quieren hacer, este es el momento de explicarlo Pero no lo tienen que hacer Big Bang Boom, explotó Chocaron dos planos Bien Vamos a hacerlo más interesante Por choque de Múltiples planos ahí va, bien esto es cero Pum. en algún lugar chocaron se juntaron estos planos, chocaron pum, se, se expandió todo para todos lados dando origen a este plano o universo en el que van a jugar tus jugadores bien ahora hay que decir, digamos ¿Cuál va a ser el papel de los dioses en esto? ¿Ellos surgieron de esta explosión? No veo por qué no. Suena como que un gran momento para darle vida a los dioses. Tal vez ellos eh, eran dioses de, los, de estos planos que chocaron. Tal vez tenemos seis dioses. Tal vez eran, este universo se creó de una coalición de seis planos. Y... Eh, cada tu, en cada uno de estos planos estaban estos dioses todos los demás murieron y quedaron estos vivos y se agarraron los eh, los dominios uno eh, eran seis planos que chocaron los dioses eran todos de planos diferentes y fueron los únicos que sobrevivieron al choque se repartieron los dominios bien esto está buenísimo, a mí me encanta tal vez lo que podemos hacer es que eh, el planeta en este como, como para continuar este, esta línea podemos hacer que el planeta que, que, en que están los jugadores tenga seis capas seis placas tectónicas girando y, y tal vez sean prestigios de planos anteriores entonces cada vez que los jugadores cambien de placas se van a encontrar con tal vez otra forma de civilización o, o un cambio de cultura grande, así como cambiar de continente así de un momento para otro pero eso es para después, lo que sigue es cómo los dioses crearon las cosas no, no, no. magia es la respuesta básica pero digamos, generalmente se le atribuye a uno una parte de la creación por ejemplo, en, en El Señor de los Anillos eh, están los que crearon los elfos, los que crearon los humanos y, y como que cada uno hizo una partecita. En Deide es de hecho algo similar. En, en. Uy, se me fue la palabra. En los panteones nórdicos también. Esa mutas, si cada Dios crea un planeta diferente y. Vieron que no eran poderosos. Ahí bueno, está. ¿Eh? Suena bien. Cada dios creó un planeta. Pero como vieron que no era suficiente a este poderoso. O tenía poca expectativa de vida. Decidieron juntarlos. Bien. Suena bien esto. eh, eh. Ahora, la parte, la parte más intrincada de todo esto es la mitología. La mitología es, básicamente, el background de los dioses. Qué hicieron, qué estaban haciendo, cómo se les ocurrieron las cosas. Eh, si, si leyeron mitologías de, de otras civilizaciones, van a encontrar, qué sé yo, que Zeus se, se disfrazaba de animales y bajaba al mundo y hacía lo que tenía ganas. Que Thor en un momento se tuvo que disfrazar de una gigante para ir a pelear contra otro gigante porque Loki le había robado el arma. Eh, como eran, también digamos... Eh, o sea, lo, los dioses son... Son criaturas, digamos, si bien son inteligentes y poderosas, tienen, tienen que tener su falla, tienen que ser de alguna manera... Eh, Interesante, Que no sean súper omnipotentes y omnipresentes, porque eh, eh, va a ser medio aburrido eso a la hora de jugarlo, porque en el momento que los jugadores pueden interactuar con un dios, el dios va a tener todas las respuestas. Y eso eh, es medio difícil, porque como que no, no va a ser así. Probablemente Ineas tenga muchas respuestas de la magia o de la organización, o, o del orden, pero de la muerte no tenga mucha idea, ¿no? Esta es la una de las razones también por las cuales repartir los conocimientos entre los dioses. Entonces, la mitología, en este caso, si lo hacemos por, por cómo venimos, vamos a tener que crear. No hace falta irnos a los planos a los, a los planes anteriores. ¿Sí? Estos seis planos que chocaron. No. Vamos a ver cómo los dioses empezaron a interactuar entre ellos. en este plano nuevo que crearon que dicho ese de paso, necesito un nombre porque vos le vas, a decir, le vas a seguir diciendo el plano, el plano, el plano bueno, sí, pero ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿cómo se llama el planeta? ¿cómo se llama la luna? ¿cuántas lunas tiene? me gustó mucho lo de las capas estoy todavía pensando en eso, se, se me ocurrieron como exploradores que que traten de ir a las capas más profundas o incluso más abajo y esas cosas. Suena, suena divertido. Entre esos, ¿hay algún dios malvado? Sí, podemos dárselo a alguno. Podemos... Eh, eh, esta es otra de las cosas que tienen los dioses. Bien ahí, yo me, casi me olvido. Eh, los dioses tienen que tener alineamientos. Para que eh, se puedan elegir las los poderes generalmente los clérigos están, están de alguna manera relacionados con los alineamientos y los paladines también sobre todo de los dioses en quinta edición como que cambió mucho eso ahora los, los dioses tienen múltiples alineamientos de los cuales los personajes pueden elegir antes eran un poco más estructurados de hecho en 3.5 el paladín solo podía ser legal bueno <risa> solo podía ser legal bueno era una de las cosas más más estructuradas que tenía ese sistema pero deberíamos asignarle alineamientos y es verdad eh, vida y forja yo le voy a decir caos y neutralidad pomla. esto lo voy a hacer así más rápido eh, y esto le voy a hacer bueno y malo como que no va a ser neutral los buenos o los malos eh esto va a ser caos. Y en realidad, lo de que debería hacer es darle alguna coordenada en el cuadro de alineamientos, pero para resolverlo. El caos, vamos a hacer que sea cualquier caótico: tempestad y guerra. Esto puede ser eh, legale los legales y los malvados. Ahí está, ahí está, le estoy dando coordenadas. Soy genial. <risa> El engaño, esto puede ser neutral, los neutrales, eh, y el arcano puede ser Leales. y neutrales, ahí está, ahí tenemos más o menos un, un recorrido por los diferentes alineamientos. Liash dice, se me ocurría que alguno de los dioses buscaba eliminar la luz de su planeta, ya sea por miedo o por razón, a costa de lo que significa dándole una pizca de maldad a su alineamiento. Bien, tal vez esa sea la razón por la cual su plana explotó o chocó contra los otros planos. Eso se puede hacer. Y esto es parte de la mitología. Eh. Es importante que si se van a poner a escribir mitología no se, no, no se enrosquen mucho, no hace falta meterse en la profundidad. Si lo quieren hacer, fantástico, es una actividad súper divertida para hacer. Y, y van a tener mucho material para llevar a cabo el tema de los dioses pero eh, les recomiendo siempre mantenerlo simple como más o menos explicar qué, qué está haciendo el dios ahora qué hizo en algún momento del pasado y nada más porque al dejar más o menos las cosas abiertas les da la posibilidad a ustedes de improvisar algo durante el juego y agregar información a, cosas, a, a lo que ya habían hecho que antes no tenían y, y en la mitología también pueden lo importante es que, que remarquen las relaciones que tienen entre los dioses. así Tal vez alguno es un amigo de otro, o, es, o hay algún traidor entre ellos, alguien fue traicionado. Tal vez eran siete planos, pero uno de los dioses murió antes de poder crear el, el mundo. Esto también se puede hacer. Pero esa es más o menos la idea de la mitología. Encontrar una relación que tengan los dioses y eh, explicar por qué están trabajando juntos. Porque si bien, digamos... Eh, Si bien digamos cada uno fue y creó su mundo, después dijo No, bueno, se me ponen todos los pibes Vamos a crear algo entre nosotros Y eh, Cómo funcionan también las capas tectónicas Esa, eh, Las capas tectónicas, me encantaron eh, También pueden explicarlo A ver Ser tirón 95 Esa premisa de que cualquiera puede ser dios Onda como eh, le paz Lidnet Al convertirse en la nueva diosa de la magia Estaría piola para que las Para que puedas hacer relación de Miedo con los que les rezan bien Eso es algo que eh, eh, Eso es algo que lo pueden lo pueden implementar También, porque eh, La parte de, de Convertirse en Dios es como Lo, lo máximo del héroe, ¿no? Y si alguno de tus jugadores Está interesado en esa parte Y que haya, que haya alguna mecánica para hacerlo Está bueno Como que tal vez no, no, no logre ser de un dios pero, o un semidios Pero de nuevo, esto volviendo al principio. Si van a ir escalando la el nivel de, de epicidad de sus aventuras, vayan de a poco. No hace falta que de cero a 100. ¿no? Como, como que lo primero que tenga esa importancia sean los dioses. Como que tengan aventuras al principio. Peleen contra. Personas, monstruos y así, vayan escalando hasta que actualmente tengan esta... Alguna interacción con los dioses y puedan hacer algo por el estilo. Eh, si ¿sí cada dios puede tomar el género masculino o femenino de voluntad. Eso, eso también puede ser, de hecho tal vez podés incluso eh, crear un género adicional o más. Eh, hay que ver realmente si eso es, es importante en el mundo, pero sí. Eso sí, cada capa tiene su dios predilecto, si sí, era porque porque cada uno, cada dios había creado un mundo. Dice como que se le estaba por morir todos, volvieron y entre todos crearon uno y, y cada capa tiene uno de estos dioses. Y tal vez hay más capas en este mundo. Eh, se puede hacer. Entonces eran siete planos. Me gustó lo del plano, lo del dios que no dijo por ahí. Hay un séptimo dios que no quiso participar y va por los planos cumpliendo deseos. hay un dios, que no quiso participar y vaga por el plano haciendo lo que quiere puede ser deseo, puede ser otra cosa eh, algo así que los dioses no tengan forma física también también eso está bueno eh, por eso estaba interesante crear la mitología dice cada capa tenga un portal a un plano creado exclusivamente por el dios del dominio y que este plano sea un recuerdo del plano anterior. Puede funcionar. Pero eh, quiero anotar esto. Así no me olvido. Mitología. Relación de los dioses entre sí. Razones de por qué se juntó cada uno. Y. cosas que crearon. ¿Qué hizo cada dios? Para el. para su. Pedazo de, de planeta, ¿no? Importante El planeta puede ser del tamaño que quieran Tal vez es el tamaño de la tierra Tal vez es más chiquito, tal vez es mucho, mucho Más gigante eh, Tal vez simplemente sea un plano enorme Absolutamente gigante eh, Y estén girando capas de cosas ahí Entonces por eso es importante la mitología y acá, acá hay muchas buenas ideas para escribir una mitología. El tema es que escribir una mitología tarda un rato largo porque vas a tener que entrelazar historias y demás. Pero esto lo voy a dejar todo en el chat, para el próximo stream voy a agarrar algunas... algunas eh, algunas partes de acá y las voy, a, las voy a unir al documento como para que queden, pero el chat está entero. Lo que sigue es sumamente importante y es lo que los jugadores, lo, con lo que los jugadores se van a relacionar más todavía, que es el culto al dios. ¿Cómo los mortales le rinden culto a esta, a esta entidad? ¿Cómo son los rituales? ¿Cuáles son las, las festividades? Entonces, ¿cómo es el culto? ¿Hacen sacrificios? ¿Qué tipo de sacrificios? ¿Cuándo los hacen? ¿Quién los lleva a cabo? Eh, ¿Hacen sacrificios? ¿Cómo los hacen? Festividades eh, Oraciones Cánticos Y toda esta cosa es... es es lo, con lo que los jugadores se van a encontrar de los dioses tal ¿vale? vez llegan a un templo y ese templo está en medio de una festividad a eh, a Rublin el dios de la naturaleza bueno y, y, en, y esta festividad se lleva a cabo en un claro en el bosque donde todos eh, rezan y sacrifican una serie de animales y frutas en una en una fosa común después la tapan con tierra y rezan hasta que Crece algo, o sale algo, algo por el estilo Tal vez algo menos morboso Y qué sé yo, el dios de Colias el dios de Golias, el dios del conocimiento eh, Se lleva a cabo Una ceremonia en la que Se entregan Libros de De conocimiento general O de magia a diferentes Lugares, o también Pueden llegar incluso en la ceremonia En la que alguien es nombrado clérigo y ellos ven cómo esa persona gana el favor del dios como su guerrero enviado. Entonces, la parte del culto es súper importante. Porque también vos podés decir cómo la gente reacciona a este culto. Ven está, los cultos le resentimiento al rey por, haber vendido a, por haberse vendido a la tecnología. Bien, eso tranquilamente puede ser algo común al general de los, al general de los cultos. Algunos tal vez lo tengan más, más para ser más importante, para otros menos, cosas así. Entonces, por eso también está bueno tener menos dioses, porque va a tener que quedar menos cantidad de cultos. Pero bueno, eh, es importante ver cómo la gente expresa su fe, porque va a haber, va a haber eh, ceremonias, va a haber cosas en común a todas, así que está bueno tenerlo. Y vamos a aprovechar. Estas son todas las cosas que quería ver hoy. Como verán. Eh, parece poco, pero estuvimos charlando un montón y no me senté a escribir todo lo que había para escribir, sobre todo de la mitología, pero son cosas que considero que tienen que tener en cuenta a la hora de crear eh, todo lo relacionado con los dioses eh, así que estamos por cerrar el stream acá eh, los anuncios, bueno, tenemos los emotes, como ya les dije, están ahí, los voy a mostrar de nuevo Están todos juntitos Estamos jugando los viernes, los, los martes a las 7 de la tarde por nuestro canal de Twitch, por acá Nuestra aventura toda creada por mí, en un mundo todo creado por mí Y, y ustedes lo van a conocer en base a lo que los jugadores exploren Así que, ahí está Eh... ¿Qué más? ¿Qué más me estoy viendo? Oh, pues pusimos eh, la, el, el especial de Halloween del sábado, no se va a poder. Luciana se está mudando, cuando termine vamos a tratar de llevarlo a cabo. Y tratar de que sea un one shot. Súper importante que sea un one shot. <ríe> Eso, creo que son todos los anuncios que teníamos. Bachi, no me estoy... Viendo. ¿Eh? Ya lo dije. Bien. Muchísimas gracias por venir. Espero que les haya gustado. Espero que, que les sirva de algo. Eh, <ríe> fue una hora y media, perdón. Sí, si, si sonó muy corto. Pero esto va a estar disponible en nuestro canal de YouTube el lunes. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por pasar, por todas las ideas, todas las contribuciones que hubo. Eh, espero, espero de alguna manera haber, haber dado un, un par de herramientas más. Y que les haga mejor. Así que nos vemos en el próximo stream de creación de mundos que es, ya que estamos, el último miércoles de noviembre, es el miércoles 25. Así que gracias por pasar, nos vemos en el próximo stream, Chao. Ah, no, perdón, antes de irme, vamos a ver quién está jugando y vamos a hacer un raid para que ustedes puedan seguir mirando gente jugando rol. Creo que tiene que haber alguien, <ríe> aunque tal vez es un poco tarde. Esta es la escuelita de rol. Vamos con ellos.